Si les gustan las cosas ricas este celular. Son como unos mini, mini, mini, mini pies, mini, mini, mini cheesecakes, está padre porque así puedes pedir varios, si quieres probar dos o tres diferentes. vale 4.50? Vale 4.50 cada, cada piececita, y en la parte de atrás, tenemos, otras tartitas. hay de mango y de fresa, vamos a pedir el clásico nosotros, de Nos nuez, vamos a decantar por el clásico. Y cuéntenos qué estamos haciendo aquí. Venimos a Aileen's Special Cheesecakes en Nueva York, muy cerca del Soho. Eh, porque vimos en, en las recomendaciones que era uno de los mejores lugares para probar un cheesecake aquí en Manhattan. Eh, desde que entras a la tienda huele bien rico. Deliciosísimo huele. Súper rico. Eh, todo, y hay diferentes tipo, bueno, sabores cheesecake de mango, de nuez, de coco, de coco eh, y el tradicional de fresa. Eh, este cheesecake es así de chiquito, pero vamos a probar, cuesta 3.50. 4.50. 4.50, perdón. 4.50 dólares. Pero tenemos que probar este este cheesecake porque dicen que es de los mejores. Del, del mundo va a probar la Maris. Si sí, hay gente que viene que saca es esos cortos y todo, tiene reconocimientos, ha salido en revistas. Y, bueno, según es muy famoso también este lugar. Mm. Es rico, es algo sabroso, pero para mi gusto está un poco dulce. Pero ¿no? la textura del baile es como espasmosita, como, como cremita. Está muy bueno. Este, si les gustan las cosas sintosas, es este celular. Bye.